Bobby Jackson tenía un sueño, ser... El mejor detective de todo el mundo. Pero un experimento lo ha transformado. Usaremos este veneno que descubrió nuestra organización. ¿Qué pasó? Me cogí. ¿Cómo te llamo? Me llamo Conan Blasi. Ahora Bobby Jackson es el detective Conan, quien junto a ti resolverá los más difíciles casos policiales. Súmate al nuevo éxito de Chilevisión. El detective Conan, desde este lunes 22 de mayo, Chilevisión lo no tiene.